No manches. A ver, voy a, voy a dar calificación y ya. Prácticamente esta mi PC tiene que ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, esto es más fake. No creo que sea tu setup ni de pedo. Ni de pedo. Copiar imagen. Bro, ya se me bugueó el Minecraft. No, se va. Si, si me sale pantalla azul, gente, vuelvo. Se me la guió la computadora. Uy, uy, no, ok. No oh, me oh. quiera, sale tu Discord. ¿Es neta? No manches, ¿es neta? Ahí está mi Discord Amigo, esto es real A la bestia, loco Esta lamparita se me hace bien bonita 9.5 Nada más porque tiene un montón de cables Es real <ríe> Qué pedo Ese güey a dinero Las monitas estas. Yo siento que, no sé, como que sí quiero, pero a la vez no. No quiero que parezca juguetería a mi casa.